Inválido, ¡Una estúpida! ¡Llorona de mierda! ¿Y tú? Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada Uy, cuidado que me voy volando ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada ¿Y mañana? Ay, mañana estaremos muertos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 Ah, caray, eso sí me interesa. ¿eh? Dioses, oíd nuestra Juntos voz. Juntos como, como un en, rebeldía, en rebeldía, Os invocamos en la oscuridad, oscuridad para entregarnos a nuestro, a nuestro destino. destino. La, luna la luna de medianoche media sobre alas negras se alta. alta. Este, es este es nuestro sacrificio. sacrificio. Y esperamos, y esperamos la luz de la alba. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Y el amor de damos gloria... ¡Madre Miranda. Miranda! Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja... <risa>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 I'm <laughs> que no! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Oh, Dios mío. Lo siento, padre. Eh, eh, ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. Elena, Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! Todo se viene abajo! ¡No podías sacarlo. ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! Tengo que salir de aquí. ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. Ay, Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! <coughs> Tenemos que subir. <coughs> ¡Arriba! ¡Rápido! <coughs> ¡Vamos! Tranquila, y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Vamos, aguantará. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios.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 ¡Madre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! y ¡Salva a tu hija! No puede ser, es increíble, o sea, no puede haber otro hombre más salado que Ethan Winter en este... Re no, recién, no, se pasó. Esto no era parte del trato. Esto es demasiado. Es una pesadilla. Porque está pasando todo otra vez. Hotel. Marica. Marica. Marica. Marica. ¡Basta! ¡Madre Miranda! <risa> ¡Ya basta, Freezer! <risa> ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? <risa> y la perra seguía y seguía Solo sangre y muerte.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 ¡Tengo miedo! Deja de quejarte, ya queda poco. <risas>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 Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. ¡Yo soy el niño! ¡Tú eres quien protesta la decisión de Miranda! No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras no, soltada sí, ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Silencio! <risa> <risa> <risa> <risa> Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. gracias. <risa> <risa> cans y caballeros Gracias por esperar ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás Ethan Winters Ya está, loco, me voy a la mierda ¡No! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Cinco, 4, tres, dos, uno. ¡Ave! ¡Máxima potencia! ¡Ya! ¡Yeah! es! ¡Corre por tu vida! Muy bien, hija. <laughs> No tenemos escapatoria. Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. <risa> Nada como la ternera fresca americana. <risa> Por poco. ¿Esos monstruos tienen a Rose? He estado esperando, señor Winters.